Hola, soy Claudio eh, En una clase anterior estuvimos viendo eh, Cómo importar imágenes Bitmap ¿sí? Conformada por, por puntitos o pixeles eh, Y les había comentado que Se puede dibujar sobre una imagen Bitmap O se puede también eh, Convertir esa imagen Bitmap en una imagen vectorizada ¿sí? Hay tres formas de hacerlo Mejor dicho, hay dos, y, esa, y una de esas tiene dos variantes. Eh, una forma es decirle a Linscape que vectorice la imagen. Es un poquito más complejo, lo vamos a ver más adelante, eh, pero puede ser una opción cuando lo que queremos vectorizar eh, tiene muchos detalles, o, o al contrario, queremos retocar esa imagen porque es, qué sé yo, un boceto, un dibujo en lápiz, una, una foto, lo que sea. Eh, por otro lado tenemos la opción de importar esa imagen bitmap y eh, ponerla y dibujar el, el, el, el borde de, de, de, todo ese, de toda esa imagen o el, o el trazo que querramos eh, con imágenes con líneas vectorizadas. Entonces, primero voy a ir a archivo. Importar, y de algunas imágenes que tengo por acá, voy a elegir una bien sencilla para hacer más rápido el video. Pero esto lo podemos hacer con cualquier imagen bitmap. Le doy a abrir, me va a aparecer esta ventanita a la que le tenemos que dar ok, no tenemos que tocar nada. Y acá me aparece la imagen bitmap. Fíjense, ¿cómo sabemos que es una imagen bitmap? Entre otras cosas, porque si me acerco lo suficiente voy a ir viendo, vamos a corrernos para acá, que el borde se va haciendo dentado, primero borroso y después dentado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, eh, vamos a ver que si yo corro esta imagen, acá tienen el borde de la página, si yo corro esta imagen, no solamente la parte negra del logo, va a tapar el borde de la imagen, el de la página, sino todo lo que lo rodea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la imagen está compuesta no solamente por el logo, todos puntitos negros formando el logo, sino que da además un montón de puntitos blancos formando el fondo. Eso, si yo hago una imagen vectorizada, por ejemplo una estrella, ¿sí?, esa estrella yo la puedo mover y vamos a ver que solamente la estrella, o sea, todo el alrededor de la estrella es transparente. Entonces solamente la estrella va a tapar la imagen vectorizada o el borde de la hoja, solamente la parte de la punta que estoy pasando, no lo demás. ¿Ah? Esa es una de las diferencias entre una imagen bitmap y una imagen vectorizada. Ahora esta imagen bit la voy a agrandar en forma proporcional apretando la tecla control para que se vea mejor. Vamos a entrar por acá. Bien. Decíamos que una forma es vectorizar la imagen a través de, diciéndole a Inkscape que lo haga, y la otra es dibujando el contorno de la imagen para eso vamos a, eh, con con curvas bc entonces voy a la herramienta de curvas bc que está acá la selecciono y voy hago un clic acá fíjense que ya se forma un cosito voy a hacer un eh, cuadradito rojo voy a hacer un clic por acá otro por acá otro por acá otro lo llevo por acá. Una por acá, otra por acá. Ahí. Otro lo llevo por acá. Otro lo llevo por acá. Otro lo llevo por acá. Llevo por acá. Y hago clic en el primer nodo que había hecho, que se pone en rojo. Para formar toda la imagen. Ustedes dirán, bueno, profe, todo bien, pero esto no se parece mucho a esto. No, no se parece. Pero vamos a ver cómo lo podemos transformar. Primero voy a seleccionar la, el trazo. Con Shift le voy a dar un color rojo. Esto lo hago para notarlo mejor, ¿sí? Ustedes, si, si tienen buen ojo no hay ningún problema. Voy a objeto, relleno de borde y en estilo de trazo le voy a dar a aumentar el estilo de trazo. Para que se note mejor el dibujo que acabo de hacer sobre, eh, sobre la imagen bitmap. ¿Está? Como les decía, nosotros en imagen bitmap podemos hacer si queremos cualquier dibujo. ¿Sí? Recuerden que... Una imagen bitmap también es un objeto, o que lo maneja con un objeto, nada más que no se puede deformar, descomponer, mover los nodos y ese tipo de cosas. ¿sí? Pero, eh, vamos a sacar esto, y vamos a sacar este puntito, ahí está. Pero, se puede poner encima, detrás de la imagen bitmap, eh, como, como nosotros querramos, ya lo habíamos visto, que podemos cambiar el orden. Ahora, una vez que Selecciono de vuelta el trazo. Voy acá a editar nodos. Y veo todos los nodos que conforman la imagen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir, por ejemplo, estos nodos. Recuerden que puedo hacer un recuadrito y seleccionar varios nodos a la vez. ¿Sí? No solamente hacer clic sobre uno. Y le voy a decir: cuando aparece esta herramienta, cuando elegimos esta herramienta de editar nodos, aparecen. Toda una serie de botoncitos acá arriba. Eh, que son opciones para esas herramientas. Y le voy a decir que lo haga eh, suavizando los nodos seleccionados. ¿Mm? Entonces, ¿qué hizo? Estos nodos que yo seleccioné, le dije, che, mira que son curvas. ¿eh? Así que, bueno. Y ahora yo voy a ir adaptando... manejándolas, estas manijitas que tiene, adaptándolas eh, la forma del, del contorno de, de, a la forma de la línea del contorno de la imagen viva a la forma de la línea eh, Bessier. ¿sí? Yo también recuerden que puedo decir que se eliminen nodos o que se agreguen nodos a hacer clic sobre este, que está acá. Le doy menos. Y ahora hay nodo menos. Ustedes dirán, ¿para qué? Y porque puedo ir este, seleccionando eh, qué nodos quiero. Cuanto más pueda simplificar la imagen, mejor para mí. ¿sí? Si a ustedes no les molesta, no, pues, no lo tienen, no tienen que eliminar. También podemos agregar nodos, recuerden. ¿Sí? Bueno. Y ahora en otro video les muestro cómo es el otro, el otro método.